semana han habido muchos hechos que realmente, bueno, nos han movido de diferentes maneras, cuestiones que podemos hablar largo y tendido, que realmente nos preocupan. Hemos visto en el fin de semana cómo sigue muriendo gente a manos de los delincuentes y el gobierno dice estar preocupado por eso y sin embargo vimos el mismo fin de semana al presidente de la república paseándose en su Fusca nuevo regalado por algún empresario que este, hacía una tentación de, de estar divirtiéndose un domingo de tarde cuando el país estaba en una especie de, de luto. El lunes hubo una marcha que fue hasta la Plaza Independencia, que hubo así una manifestación y en la que increíblemente se sumó el PIT-CNT y el Frente Amplio. Y lo más increíble aún es que después se la catalogó de una marcha política. En lo personal yo no concurrí, no concurro a, a ese tipo de manifestaciones porque entiendo que al concurrir nosotros, que somos actores políticos, lo que estamos haciendo es politizando esas cuestiones que tienen que nacer desde la sociedad civil. Sin embargo, los dirigentes del Frente Amplio, varios diputados y diputados muy importantes de la línea del propio presidente de la República, sí concurrieron, sí estaban allí y después criticaban que la marcha se había politizado. ¿Por qué? Porque quien leyó la proclama era un militante de Vamos Uruguay. La verdad que no tienen rostro para sostener lo que sostienen. Cuando se pasaron 40 años manifestándose por todos lados, con todo el derecho del mundo, y participando y estando en todas esas cosas y entonces por ende politizando las situaciones entonces que se relativice esa marcha y que se diga que no tiene efecto o que está viciada y relativizada porque hay una militante política que leyó la proclama realmente nos parece un verdadero disparate y cuál es el problema con que una militante de un partido político, en este país en que prácticamente todo el mundo tiene su color político, que haga una manifestación y que lea una proclama, porque todos los que estaban allí, me imagino, no eran todos del mismo partido, habrían de diferentes partidos. Entonces, realmente eh, nos parece sumamente equivocada esas afirmaciones. Y lo que debería hacer el Frente Amplio y el Gobierno es ponerse a gobernar, ponerse a ver cómo hacen para mejorar estos niveles de inseguridad que son espantosos, espantosos. Antes de criticar, antes de echar las culpas, antes de buscar y de pedir a la oposición que genere soluciones, cuando es el gobierno el que tiene las herramientas y para eso la gente lo votó, para gobernar el que tiene que tomar las acciones que tiene que tomar. Esperemos que la próxima semana tengamos buenas noticias en este sentido, que los delitos bajen y que no tengamos que seguir lamentando muertes.